Hola No hay por man. de ¿Cómo ¿Cómo mano le gusta la piroca, mano oh, No, me encanta la piroca la Au ¿Dónde Que pete eso el este, Va matando, boludo. Vamos, baranda, baranda, baranda. Una fichera No lo va Dos medios. Ay, catapulti, hijo de puta, que hace con eso ahí. Lo saqué pa' pavolillo. Onicha No te querías morir, te veo ¿Vos eras el de fondo? Sí, yo era que estaba larga boludo Yo cuando te vi saltar digo bueno, me te va a ser fácil Pero después cuando empezaste a tirar tiro dije no. <risa> te tiré una de más por los dos duda. ¿No, Maranda? Sí, si, estaba que me quería morir eh Ya La gana, la gana, la gana. Que la va a ganar. <risa> Lo mofaste, culo. No y tengo tanta suerte. Mori, me fatal. maté en el cuadrado. <risa> <risa> 40 grados. <ríe> tenía mucho <ríe> yo creo que tenía más 45 me llevé a no sé sí, boludo pero me estaba muriendo de ahora vamos a hacer una cosa Chema más vos compró pero entras, te compro p no, no vamos así no, no, no, vamos a tirar un bot para, esto no va a quedar así, bot sí. <ríe> vamos a tirar un largo y vamos con Tyson ok en el humo, en el humo, en el humo Si querés llevarte, yo somos dos No sé si querés llevarte uno más, yo ¿quién hay todos Tyser? Vayan todos estáis. Vayan Tizer, vamos todos Tizer fondo, en el humo No, ¿qué haces? No, me pega a mí ¿Qué haces, Bastion? Yo fui con Tice, ¿eh? ahí Yo No, es ¿eh, más, la puta madre. Dije que era Tice. Parece que tiene un humo ahí en el cargo. Ay. <risa> ¿Cómo te diste de vuelta el texto? Si quiero salir a la caja digo no, está en la caja No eh. <risa> <risa> ¿Cómo me cae de Rizal Taser boludo? ¿Cómo, voy a re re re <ríe> <re> <ríe> ¿Cómo le va a Eso un hijo de puta, boludo. ¿eh? Me estaba riendo por el Tazer boludo. Che, tengo un fanático, boludo. Fanático, no, amigo. soy re aburrido pa. es un público que es No, amigo. último es aburrido, No Corre, soy ¡Ay, lo boludo! El cangrejo. No, era que le puse. No. Ay, borralo. Qué malo de mierda. ¿Qué vas a decir ahora, a eh? ver? Más malo que sos? ¡No! ¡No <risa> <risa> es horrible, es horrible! ¡Dale amigo! ¡Somos tres boludo! Yo estoy... ¡Ay Dios mío! Y después se pregunta por qué carajo perdimos la partida, veníamos ganando bien boludo Guardo enfermo, la próxima te quitamos para! la concha de tu madre No, la concha de tu madre, no me canso Pero tuvo Pelotudo que boludo <risas> No lo puedes matar, dejate de joder Me voy a, a voy a comprar ahora Yo se murió en oscuro Con mi huevo juega al pimpo van a estar viniendo por acá, ah, eh ojo? ¿Por qué se murieron 40 monstruos? ¿Por se murieron? Vamos a ver, vamos a ver. Si sí, no, por ver no cruciamos. Creo que eran como cuatro. ¿Qué? Tira la, la bomba, la no va a entrar primero, no entre primero, tira la bomba. No, tira la me? Vale, vale. Solo enfermo la bomba. descuantemos, vale, descuantemos juro, juro. Ah, vale, está bien logo, bacho, me muero Tirame la flash en fondo, que estoy solo, mira Que ahí, ahí, ahí va vale. tres, ya. por dale, favor dale, dale, Una, una, ahí, una ¿Va, o dos va, va, va. Te va, te va, te va pasada, pasada, pasada. Ahí va la plata. Me cacharon oscuro, baje. Uh, que buena plata, boludo. Ojo, oh, oh, qué atrás. Qué situación ahí, boludo. Me van a sentarse Me cacharon oscuros, boludo. Y tocaramos a mí. Se no, ¿no? ah, no, En la sí cara, no, cara no, por favor. En la cara no. Sí, lo pasamos, lo pasamos, eh.